Agradecido con el Creador Por el Arcángel que me brindó Ella apela mi protección Noche y día está observando home. Agradecido con el Creador Por el Arcángel que me brindó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 Ella es mi guía, bendita guardia mía, es la que vigila y en corto aniquila. Con su poder divino me quita al enemigo que se disfraza de amigo. Bendita a Santa Muerte, proteja hoy mañana y siempre con su manto camino pixeliado de lo malo. Bendita Muerte, me protege. Hoy, mañana y siempre Con su manto, caminando Pixeliado de lo malo Agradecido a mi flaquita querida Mi niña, mi reina y guía mía Agradecido con el creador Por el arcángel que me brindó ella apela mi protección Noche y día, estoy observando Holmes Agradecido con el creador Por el arcángel que me brindó Ella apela mi protección Noche y día, estoy observando Holmes Siempre cuando salgo mi Rosario va colgado que no falte su oración Con su chorrito en su altar y yo salgo sin dudar de voto que encontró en la oscuridad Con su presencia vino a iluminar con el libro de las reglas De la guía de esta vida perra Enseguida lo repaso y le doy Gracias mi madrina y adiós por elegir El arcángel que me brindó Y hoy le canto su canción con respeto y amor Preste su atención, gracias a Dios Por otro día voy por cuidar a mi familia Agradecido con el creador Por el arcángel que me brindó Ella apela mi protección Noche y día está observando homes Agradecido con el creador Por el arcángel que me brindó ella abela mi protección. Noche y día está observando mi homeboy. W Gallego.